Buenas, eh, en este vídeo vamos a estudiar el sistema de irrigación del miembro superior. ¿De acuerdo? Vamos, eh, como veis, hay dos corazones que están puestos ahí y es porque vamos a estudiar primeramente el patrón arterial, ¿de acuerdo? Y luego veremos el patrón eh, venoso. Entonces, eh, vamos a comenzar con el patrón arterial, ¿de acuerdo? Bien, ponemos, nos cogemos aquí este color rojo, y empezamos. O sea, la, la, la sangre eh, va a salir a través de la aorta, ¿de acuerdo? Y en el callao aórtico que vemos aquí, vamos a tener tres ramas. Una primera rama, una segunda rama, una tercera rama. Por esta tercera rama de acuerdo va a, sal... va a desembocar a lo que conocemos como la arteria subclavia izquierda. Subclavia izquierda izquierda. ¿De acuerdo? Sin embargo, por esta primera rama eh, lo que va a pasar eh, es que nos va a dar lugar a eh, lo que se conoce como un, el tronco brachiocefálico. Este tronco brachiocefálico Vale, se extiende hasta que llega una, se bifurca y se va a bifurcar en dos ramas, ¿de acuerdo? Tenemos una rama que va a llevar la sangre a la cabeza, y lo ponemos aquí, que será la arteria carótida común derecha. Arteria carótida común derecha. Mientras que, eh, a partir de este, de este tramo, lo que nos vamos a encontrar va a ser con la arteria subclavia derecha. Arteria subclavia derecha. Vale. Bien, pues la arteria subclavia derecha eh, va a llevar la sangre a todo lo que es el, el miembro el miembro superior derecho, y a partir de aquí es cuando tanto el patrón arterial izquierdo como derecho son iguales, ¿de acuerdo? Entonces, eh, una vez que la arteria subclavia derecha llega a la primera costilla, ponemos aquí esto, así, y esta es la primera costilla, pasa a denominarse arteria axilar derecha y ponemos aquí, arteria axilar derecha. Arteria axilar derecha. Vale. Seguirá todo su recorrido hasta que atraviesa el músculo redondo mayor. Vale. Músculo redondo mayor. Vale. Y una vez que atraviesa el músculo redondo mayor... La arteria se llama entonces, pasa a, a denominarse arteria braquial derecha. Bien, la arteria braquial derecha continúa descendiendo hasta que llega, ponemos aquí, ¿a dónde? A la flexura del codo. Flexura del codo. ¿Vale? Y es aquí donde se va a bifurcar ¿vale? en dos ramas. Una lateral ¿vale? y otra que va a ser medial. ¿Vale? Entonces tendremos aquí por un lado la arteria radial ¿vale? y por otro lado lo que va a ser la arteria cubital. A la altura de la muñeca pues a la altura de los huesos carpianos, ¿vale? se van a dividir en dos ramas, una rama que va a ser profunda ¿vale? y otra rama que va a ser superficial, tanto una como la otra. ¿vale? Una rama profunda y una superficial. Entonces, las ramas profundas se van a anastamosar ¿vale? y las ramas superficiales también se van a anastomosar, dando lugar a que a lo que denominamos como arco palmar, será el arco palmar profundo, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos lo que es el arco palmar superficial, superficial, perfecto. Ya tenemos todo lo que es el patrón arterial, que irriga el miembro superior. Vamos entonces a ver ahora el eh, patrón venoso. Bien, nos vamos a encontrar en este caso dos tipos de venas, ¿vale? Lo que hablamos de venas superficiales, que pondremos así, y también nos vamos a encontrar con venas profundas, ¿vale? Venas profundas. Bien, eh, vamos a encontrarnos en el antebrazo, eh, pues también lo que es una vena radial y una vena cubital, que van a ser profundas, ¿de acuerdo? Pero a mayores y paralelas a estas nos vamos a encontrar con, eh, con unas venas, a ver si es esto de aquí, con eh, dos venas superficiales, ¿vale? Que es la vena, la ponemos aquí, ¿vale? Que es la vena basílica. que será medial de acuerdo y tenemos también la vena cefálica bien estas dos venas tanto la cefálica como la basílica ¿vale? se van a anastomosar bueno están conectadas a través de una arteria que se llama perdón a través de una vena que es la vena cubital mediana mediana, perfecto. Bueno, pues la vena basílica, ah bueno, eh, tiene lugar esta vena cubital mediana, la vamos a encontrar a qué altura, a la altura de la flexura del codo. Bien, la arteria basílica que tenemos aquí seguirá ascendiendo, antebrazo, cogerá todo el brazo por la cara medial, ¿de acuerdo? Hasta que eh, en ella va a, vamos a tener que se va a... nuestro a una vena profunda. Ponemos aquí. Esta vena profunda. ¿Vale? Que es la vena brachial. La vena brachial. Entonces, a partir de aquí, la vena basílica pasa a llamarse y es profunda vamos a cambiar el color, ¿vale? Me cambiamos aquí el color, aquí me equivoqué. Vamos aquí, ya pasan a ser profundas. Me cambiamos aquí, entonces pasa, eh, a ver, aquí estamos, pasa a ser, ¿vale? Que es le, la vena axilar derecha, ¿vale? Vena axilar derecha. Esta vena axilar derecha, la Sigue ascendiendo, ¿vale? Retorna por aquí la sangre, hasta que llega a la primera costilla. ¿Vale? Tenemos aquí primera costilla. Y entonces pasa a llamarse como. Uy, ¿qué me acabo de aquí? <ríe> pasa a llamarse. Vena subclavia derecha. ¿De acuerdo? Pero hemos dejado ahí atrás una vena superficial que es la cefálica. ¿De acuerdo? La vena cefálica derecha. La vena cefálica derecha asciende a través del brazo. ¿De acuerdo? Y va a llevar la sangre de retorno hasta la vena axilar derecha. ¿De acuerdo? Pero aún así, aunque eh, se... Se anastomose con la vena axilar derecha, sigue llamándose esta en su eh, camino ascendente al corazón, sigue llamándose vena axilar derecha. Bien, la vena subclavia derecha seguirá su retorno al corazón hasta que encuentra lo que es, hasta que encuentra la vena yugular derecha. Y entonces pasa a llamarse vena brachiocefálica derecha. Vale. Cuando la vena brachiocefálica derecha confluye con la vena brachiocefálica izquierda, ¿vale? Tenemos una vena cava superior. Y la vena cava superior es la que va a, va a llevar de vuelta la sangre al corazón. ¿De acuerdo? Eh, comentar dos correlaciones clínicas que podemos encontrarnos. Que, bueno... Eh, tenemos la arteria, correlación clínica de la arteria brachial. Bueno, pues ahí es donde se suele tomar eh, la presión arterial de los individuos. ¿de acuerdo? La arteria radial, ¿de acuerdo? También tiene una correlación clínica y es donde nosotros vamos a eh, tomar el pulso. Y la correlación clínica de la, arteria, de la vena cubital mediana derecha o izquierda, ¿de acuerdo? Es donde nosotros vamos, eh, por lo general, a realizar las extracciones de sangre, realizar funciones o ¿vale? cualquier tipo de, que, de muestra que queramos tomar de, de sangre. Normalmente, se si toma, lo tomaríamos ahí. Bueno, pues hasta aquí eh, todo el sistema que los patrones que van a irrigar, y bueno, arterial subvenal, que, que, que pueden irrigar el miembro superior. ¿Vale? Venga, nos vemos en clase. Hasta luego.